la salud de estas comunidades. Vinimos como comunidad, como ciudadanos preocupados por la situación de nuestra gran institución que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese día no fuimos atendidos, sino que lo que recibimos fue una represión brutal por parte de la policía. Ese día terminamos presos casi 40 personas. No se borra de mi mente cuando el compañero Uriel, que está aquí a la par, lo agarran en el suelo tres policías y le dan por la cara con un palo de esos que tienen esos matones. Eso repercutió en que muchos terminasen los presos ese día. Y no satisfechos con eso, con este nivel de represión en el momento, hemos tenido que seguir una serie de procesos contravencionales y penales. En ese momento muchos compañeros hemos pasado ya por la parte contravencional, y aún habemos compañeros esperando para juicio penal. Pero compañeros, no somos los únicos. No somos los únicos. Hay más compañeros a lo largo y ancho del país en comunidades que cuando se manifiestan en defensa de los pobres, en defensa de las instituciones públicas de todos los costarricenses que brindan servicio especialmente a las personas más necesitadas reciben este tipo de represión. No podemos hacernos de la vista gorda, compañeros. Y este día este día es esencial es esencial lo que sucedió hace tres años porque marca de una forma muy clara el nivel de represión que se ha seguido y que se seguirá en este país contra toda la persona que defienda las instituciones públicas y la soberanía de este país. No quisiera terminar compañeros sin, sin agradecer a todos los que están aquí presentes, a todos los compañeros que nos han apoyado, durante estos tres años de persecución que hemos sufrido, en mi caso aún esperando juicio penal, que no sabe uno qué va a suceder, uno como educador, ciudadano, que nunca ha tenido ningún tipo de complicación con la autoridad, en este momento estar en esta incertidumbre de que hasta puede ir preso. Es alarmante, compañero de Ciudad no cómo es acusado de por partes policiales que faltan totalmente a la verdad. Una policía que uno siempre consideró protectora y que la ha respetado y que en estos casos uno como ciudadano está siendo, siendo procesado y siguiendo este tipo de proceso penal por partes calumniosas que faltan totalmente a la verdad. Y es algo compañeros que hay que denunciarlo. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en este momento. terrible para dividir a la clase trabajadora y para poner a pelear a los trabajadores del sector público con los trabajadores del sector privado y es muy importante que haya una organización popular y de trabajadores y trabajadoras que le diga a la gente, compañeros y compañeras somos de los mismos, somos clase trabajadora y tenemos que luchar juntos en este momento también uno de los puntos fundamentales es que las cúpulas sindicales están debilitadas y están divididas el mes pasado salieron a marchar en dos momentos distintos, el 16 y el 26 del mes, en marchas distintas, una más nutrida, otra más pendeja. Pero, pero lo importante es que hay división en el movimiento sindical. No solo la división entre clase trabajadora del sector público y del sector privado, sino en el sector público que está más atacado también salen a marchar en momentos distintos. Entonces, en esas condiciones, hay uno y además se llega a un acuerdo, ¿verdad Para que Justo? llegó a un acuerdo que es un plato de babas, que no dice nada, no habla sobre convenciones colectivas, no habla sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, y lo ponen como la gran negociación entre el gobierno y el sector sindical. Nosotros y nosotros en el PRT creemos que estos esfuerzos unitarios como el de hoy convocado por... Este, por el colectivo de derecho a la protesta social son fundamentales y demuestran que en los distintos sectores del pueblo y los distintos sectores de la clase trabajadora podemos trabajar juntos podemos salir a marchar juntos y creemos que hay que avanzar más creemos que este espacio el colectivo por la defensa del, del derecho a la protesta los demás co co colectivos como el comité patriótico pro defensa de la protesta las organizaciones de izquierda organización popular ya y demás sectores tenemos que llamar un gran encuentro popular y social en el cual discutamos no las luchas particulares y gremiales de cada quien sino una plataforma de lucha en donde todas y todos estemos de acuerdo y que nos sirva de hoja de ruta para salir a la calle y protestar, ir ganando fuerza, acumular fuerza y derrotar los planes del gobierno, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡No! del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 el la gente el pueblo todo. funciona mejor. El pueblo Palo se maneja mejor. Con miedo, con violencia. La gente aprende. Con golpes y violencia y guerra. La gente entiende. ¡No sea justicia! ¡El, el pueblo vencido! ¡Revencia contra su pueblo! ¡Policía vencida! ¡Nuestra policía está para defender nuestros intereses! ¡Revencia contra su dongo, que ¡Es el mayor enemigo! ¡Solo el pueblo, el, salva el pueblo! ¡Salva el pueblo! ¡No sea tonto! ¡Solo no estamos viendo! ¡Solo badece! ¡Alto de la ley Mataza! ¡Alto! ¡El pueblo se puede levantar y unido! ¡Vamos a volar! Unidos podemos, vamos compañeros, todos podemos ¡Vamos levántense ¡Levántese, compañeros contra la presión policial! ¡Si podemos! No ¡Te da miedo! ¿tas? ¡Te da miedo! ¡Porque somos buenos! ¡Te da miedo! ¿verdad? ¡Te da miedo, salta! ¡Te da miedo! ¡Yo me lavo las manos! Así tiene jaló, ser mejor, como estáis ¡Muchas gracias! Yo quería recordar hoy, en 2012 no solo se dio la represión exagerada, aquí el uso de la fuerza, eh, la criminalización que se nos hizo al legítimo derecho que tenemos a protestar, sino que ese mismo día, mientras aquí nos estaban garroteando nosotros y a nosotros que defendíamos la caja, ese mismo día estaba el 8 de noviembre del 2012 otro movimiento de represión en medio queso. Y ahí hubo compañeras, una compañera embarazada de gemelitos, que ella perdió los gemelos por la brutal... Eh, eh, fuerza que se usó ahí en Medio Queso, eso no lo podemos olvidar tampoco, ni podemos dejar eso de lado, tenemos que recobrar la memoria histórica para no permitir que eso se siga dando pero esa solidaridad con los compañeros y compañeros de Medio Queso la compañera está todavía en el proceso en los tribunales de justicia por el asesinato que se hizo de los dos bebecitos que llevaba en su vientre, ahí estamos acompañando sí, en solidaridad ...y por justicia social ese proceso... Eh, ...decirles compañeras y compañeros... ...que ya no se vale que nosotros estemos con diferencias de colores... ...ni de partidos, ni de organizaciones... ...tenemos que estar unidos y unidas en una sola fuerza ...una sola unidad popular... ...y ahora que Paola hacía un llamado al miércoles... Eh, ...recordarles que no podemos estar como en otros llamados... ...que han hecho algunos grupos estudiantiles... ...yo un día llegué a un llamado por la defensa de nuestros muelles contra APM en la UCR y no llegó a nadie porque dijeron que quien habían llamado era nosotros. Si nosotros... Y nosotros, que somos los que tenemos la claridad y somos los que defendemos este país, nos vamos a poner a ver quién llama y quién no. Y si nos unimos a un llamado o a otro no, pues estamos requetemando. Tenemos que ir absolutamente a todos los llamados unitarios que se hagan. Y sobre todo entre nosotros, los que somos de izquierda, no puede, no cabe ya ninguna división. Ustedes recordar eso y que cuando hay un llamado, es de unirnos todos y todos, porque es por el bienestar de este país. En estos momentos en la Asamblea Legislativa tenemos eh, una agenda terrible que no puede avanzar porque para que avance se necesita presentar una moción de posposición que necesita 38 votos que no los tienen. Pero a partir del primero de diciembre hasta el 30 de abril son cinco meses que que el ejecutivo va a poner la agenda y puede llamar un proyecto por día si quiere para que se vea solo ese proyecto y se tenga que votar y están negociando entre el ejecutivo y la alianza que hay en la asamblea legislativa de liberación de la unidad, el movimiento libertario y los cristianos para escoger los proyectos que llevan a esa agenda ahí está no solo la eliminación de los pluses salariales la destrucción todo el sector público la privatización de todos los servicios, electricidad, agua, telecomunicaciones, infocomunicaciones, estaría también en peligro la estabilidad laboral, más impuestos, bueno, toda esa agenda que ya conocemos y están todos los proyectos listos y algunos hasta con dictámenes para nada más que presentarlo. Entonces necesitamos más que nunca la unidad y estar preparados no se vale que en estos días que vienen de Navidad todo el mundo se ponga en modo navideño y se desconecten de la problemática que estamos viviendo. Tenemos que estar ¿sí? durmiendo con un ojo abierto y esperando el llamado para venirnos a las calles a ejercer este legítimo derecho que tenemos de defender nuestra patria. Gracias.